Hola, en este vídeo mostraré un análisis de tres puntos. Para ello, observemos cómo son unos diagramas que simplifican el análisis. Para ello, podemos observar que el objeto está apoyado en dos puntos, lo cual le da suficiente estabilidad, ya que estamos despreciando el tercer grado de libertad en, en el equilibrio de tridimensional. Podemos ver que se aplica una fuerza en su parte media, de tal forma que esta puede ser idealizada. Este tipo de análisis puede tener distintos tipos de consideraciones en función de las condiciones de contorno. Por ello, puede tener uno de los lados que esté fijo, de tal forma que sea el otro el que se desplace o el que se pueda deslizar a lo largo del de soporte. Si no fuese un lado, sería el otro, siendo indistinto. Igualmente, este apoyo podría ser un poco más rígido, de tal forma que el, el objeto pudiese girar a lo largo de los dos puntos, pero sin embargo no pudiese desplazarse. Esto podría ser porque fuese integrado una sección más débil del mismo objeto. Igualmente podría interpretarse una tercera opción, en la que el objeto está anclado a un objeto más rígido, quedando de esta forma bien potrado. De esta forma no podría tener un giro relativo en cada uno de los apoyos laterales, de tal forma que tanto los desplazamientos en X y Y como en los giros serían cero. Estos tipos de análisis darían lugar a una serie de tensiones que son distintas en cada caso. Para ello, podemos ampliar esa simplificación matemática o física que hemos realizado al objeto de tal forma que la pasemos a dos dimensiones, de tal forma que la línea se convierta ahora en un elemento que tiene una dimensión más. Podemos observar también que los apoyos ten deberán tener una consideración, ya que en nuestro modelo informático posteriormente se hará uso de ello. Por ello, el apoyo de tipo eh, que cuarta la, la, los grados de libertad en X y Y son simplificados en los modelos de dos dimensiones con las coacciones en los grados X y, y a un único nodo, de tal forma que el giro es completamente permitido. Sin embargo, la coacción al giro o empotramiento, esto eh, se realiza en los modelos informáticos, impidiendo los grados de libertad en X Y a una serie de nodos. Esto permite una deformación que será bastante parecida a lo que es un empotramiento en otro tipo de modelos. Sin embargo, aquí en las proximidades los elementos podrían tener unos pequeños giros, los cuales no son modelados. También podría tenerse otro tipo de consideración. En lugar de empotrar los distintos puntos, podríamos generar otras geometrías en las cuales se apoyase el objeto. Esto, en los modelos informáticos, puede ser más común o puede ser más típico, ya que es posible analizar una cantidad mayor de objetos y de condiciones distintas. Igualmente, pudiese ser que el objeto 1 estuviese y fuese analizado de una forma distinta, de tal forma que únicamente considerásemos el contacto para el análisis de la interacción entre los elementos 0 y 1. Sin embargo, podemos observar también, analizando este tipo de objeto con este tipo de coacciones, que, por ejemplo, si quisiéramos crear un empotramiento, el cual lo hemos discretizado en las coacciones en múltiples nodos, esto puede ser equivalente a disponer un objeto inferior en el cual esté solidariamente apoyado el objeto 0 y el cual puede ser más rígido. Esta rigidez puede ser unas 100 veces mayor, ya que el empotramiento perfecto eh, eh, estaría... Intentando analizar o estaría intentando emular un, un empotramiento o, o un elemento que sería mucho más rígido De hecho, infinitamente más rígido en el modelo idealizado Por el contrario, podríamos utilizar este tipo de modelo cambiando el valor de la, de la elasticidad de cada uno de los objetos De tal forma que ahora la elasticidad en lugar de ser 100 veces mayor, fuese 100 veces menor Esto correspondería con el modelo en el cual el giro es permitido ya que ahora se permitiría un desplazamiento o una elasticidad en toda la zona que permitiría que el objeto 0 fuese el que llevase las riendas de cómo es la deformación, siendo el objeto 1 el que se deformase en función de la forma que, que ofrezca el objeto 0. Igualmente, podemos observar cómo afectan los distintos tipos de mallado a los distintos tipos de soluciones ya que las deformaciones pueden variar en función del tipo de elementos. Idealizadamente, los elementos para este tipo de análisis obtienen mejor los tipos de deformación si los planos de deformación son perpendiculares a las tensiones principales. Este tipo de respuestas obtiene unas deformaciones que serán de una mejor calidad. Esto puede ser fácilmente visualizable y tenido en, en, en cuenta. Por ejemplo, si tuviésemos una fuerza de presión sobre una diagonal, es decir, que tuviésemos ten tensiones tangenciales, estas se repartirían en los distintos lados del elemento, teniendo una dispersión o un gradiente en, en este elemento. Sin embargo, si las tensiones fuesen normales a cada una de sus tensiones principales y siendo estas perpendiculares a cada una de las caras del elemento, este tipo de tensiones tangenciales sería mínimo, de tal forma que únicamente la compresión en todo el elemento sería más uniforme. Esto también puede considerarse desde el punto de vista de los desplazamientos de los nodos, ya que si hacemos fuerza de presión en el desplazamiento de un nodo, este lo primero que hará y la mayor carga que pasará será una, una carga de compresión al nodo opuesto. Sin embargo, si existe una distorsión angular, esta carga de compresión se trasladará a todos los nodos. De tal forma que no sea únicamente a, a los nodos de su mismo tipo a los que se ha pasado este tipo de respuesta. Ya que es más sencillo, o los elementos trabajan de una forma mejor si trabajan únicamente a compresión en las direcciones principales, ya que en las direcciones tangenciales, las fuerzas tangenciales suelen, eh, suelen crear una distorsión que puede ser peor analizada. Igualmente, si los ángulos de los distintos elementos no fuesen completamente rectos, con un ángulo de 90 grados, es decir, que tuviesen un ángulo desviado, como por ejemplo en un triángulo, el cual sus mejores ángulos serían de 60 grados, o como por ejemplo en la división de este elemento en dos elementos triangulares, la cual generaría dos elementos con dos ángulos de 45 grados, estos ángulos eh, crearían que este elemento no diese una respuesta tan clara como la daría un elemento cuadrado con sus caras perpendiculares a las tensiones principales. Igualmente, si este paralelogramo estuviese desviado, es decir, si las caras fuesen paralelas pero los ángulos no fuesen todos de 90 grados y algunos fuesen de 80 y otros fuesen de 100, esto generaría que la respuesta también podría ser levemente errónea o pudiese obtenerse otra de mayor calidad. Igualmente, es aconsejable que los puntos donde se vayan a querer obtener los resultados sean mallados, ya que el, el método matricial en, en el cual se basa el, la obtención de los distintos puntos son puntos de integración que, de ser las, de, las deformaciones de segundo orden, estas obtendrían unos valores de integración exactos. De lo contrario, si no tenemos los puntos de integración alineados, es posible que le, la integración o el resultado dé lugar a unos resultados de peor calidad, aunque generalmente... ...siempre puede llegar a asumirse un error de un 4%. Podemos observar cómo en un mallado recto... ...si este es un mallado recto a lo largo de... ...o en el lugar de la fuerza de apoyo... ...y además siendo esta única fuerza de apoyo única... ...crearía unas tensiones de presión a 45 grados... ...lo cual generalmente en casos de sobrecarga... ...suele ser la dirección de rotura de, de los planos de rotura. Sin embargo, si modificamos la forma de los elementos... Estos pueden tener una forma en la cual sus lados son perpendiculares a, a la fuerza de la presión máxima o tensión principal, de tal forma que se distribuyan las tensiones cuando existe una presión mayor o en los puntos conflictivos. Igualmente podemos ver distintos tipos de mallado, ya que podemos generar un mallado distinto en las zonas de carga, de tal forma que se pueda embeber una línea en una superficie y el mallado se base en esa línea que hemos creado en el interior para que se distribuyan las tensiones, de tal forma que se distribuyan las tensiones que los distintos elementos queden conformados con ese tipo de, de alineaciones, las cuales son sencillas de realizar y de incluir en los modelos. Podemos ver cómo son los tipos de mallados aleatorios, como por ejemplo el MESADAP, o el Delaunay o el FRONTAL. Podemos observar que el mallado tipo FRONTAL obtiene unos ángulos que son más cercanos a 60 grados irregulares, por los cuales este tipo de mallados puede ser que resulte en unas mejores soluciones. Sin embargo, suele ser más aconsejable realizar unos mallados transfinitos con elementos completamente cuadrangulares y con sus ángulos perpendiculares de 90 grados. Para ello, podemos hacer uso también del packaging of parallelograms. Sin embargo, esto para elementos triangulares les genera dos ángulos de 45 grados, los cuales son de peor calidad que tres ángulos de 60 grados, ya que un ángulo con peor calidad afecta más que, que tener dos ángulos completamente correctos. Igualmente podemos ver cómo son los tipos de mallado tipo quad, como por ejemplo el quad con mesa adapt. Esto se puede conseguir realizando un recombine de, de, de los distintos elementos de mallado. Igualmente, cómo sería a otro mallado de tipo triangular de la unión recombinado. Y cómo sería para el, para el tipo de packing of paralelograms, obteniendo un tipo de mallado que sería similar al transfinito. Por lo cual, este tipo de mallado para elementos tipo cuadrangulares o quads, es, más, es el recomendable. Pasemos ahora a ver cómo se analizaría la simulación de la viga de tres puntos, la cual la realizaremos con una simulación en, en GMSH. Para ello haremos una simplificación, creando la geometría. Para ello podemos ver cómo hemos mallado la estructura, de tal forma que esta es de un mallado de tipo aleatorio. Sin embargo, tiene un mayor número de puntos en las zonas de las cargas, y de los apoyos, y el resto de la estructura está generada por cuadrángulos. Podemos observar cómo creamos la estructura a partir de los puntos y las líneas. Posteriormente exportamos los grupos de físicos y mallamos. Podemos analizar este, esta viga de tal forma que la podríamos exportar con un tipo de elementos tipo imp, lo cual ya lo hicimos previamente. Ahora vayamos a observar cómo es el resultado. Para ello podemos observar Cómo, cómo creamos distintos grupos y distintas cargas, obteniendo una, unos archivos de resultado y un archivo de análisis. Observemos cómo es el archivo de análisis de este primer ejemplo. En él se invoca a, a su archivo de mallado y se llaman distintos tipos de materiales. Uno que será el material de elástico, el acero, el cual tiene un coeficiente de Poisson de 0,3 y un coeficiente de elasticidad o módulo de Young de 2 a la 11. También podemos observar que hemos creado dos nodos de carga, el nodo 1 y el nodo 23. Al ser un único nodo, coaccionaremos al nodo 1 en las direcciones 1, 2 y 3, y el nodo 23 únicamente en la dirección 2, de tal forma que este puede desplazarse de manera fácil, de tal forma que es igual a la simplificación de la viga de 3 puntos o viga via apoyada, con, via apoyada carrito. Igualmente podemos observar que hemos dado un valor de carga de 1 e a la 8, el cual lo hemos aplicado con un valor de load a, a un elemento el cual estaba en, la, en el set de carga. Exportamos los, los datos de los totales de, las, de los, los apoyos en los nodos y la carga y analizamos la estructura. Para ello podemos invocar a ccx. Para ello analizaremos la estructura con... Con la invocación al programa. Para invocarle no hay que ponerle la extensión del archivo .imp. Podemos observar que ahora ha calculado la estructura. Ahora pasaremos a invocar al programa CGX, con el cual realizaremos un breve postproceso de la viga. Para ello, podemos observar cómo es el postproceso que le realizaremos. Realizaremos una iniciación del programa, el cual nos permitirá elegir la forma o tamaño de la ventana y cómo ésta será visualizada. Posteriormente, abriremos el archivo que acabaremos de crear con el cálculo elastic calc. A este análisis le visualizaremos las tensiones de los resultados con, con la peor carga de presión. Este está en el Data Sequence 2E23. También visualizaremos los desplazamientos, los cuales escalaremos multiplicándolos por 100 para poderlos visualizar en la geometría. Al igual, cambiaremos la escala de visualización, cambiando el máximo a 1E8 y el mínimo a 1E8. Invocamos el archivo que hemos creado con el poros proceso de tal forma que visualicemos la estructura. Podemos observar cómo se visualiza la viga y cómo ésta tiene la zona de carga y dos reacciones en los apoyos, los cuales son únicos. Podemos observar que no se ha cargado la deformada de la geometría, por ello deberemos activarla ahora. Igualmente, Podremos eh, ampliar su deformada con la orden SCAL de 100. Podemos observar que la estructura se ha deformado y cómo ha sido aumentado su deformación. Esta estructura deformada podemos ampliarla para ver cómo es. También podemos quedarnos cómo es más o menos la forma de los resultados, viendo que existe en la zona de carga una, un, una pequeña forma o deformación hasta que se estabiliza la forma de las, de las tensiones. Y cómo en la parte inferior esta es un poco más regular. Podemos observar, si hacemos zoom en la estructura, cómo esta zona de carga o de, o de ampliación o, de, o cómo se van distribuyendo las tensiones tiene un ángulo cercano a 45 grados en los puntos de apoyo, los cuales estaban en esta zona. Igualmente podemos hacer zoom en cómo es la zona del apoyo, viendo que un único nodo cargado da una solución la cual es, puede ser interpretada como errónea, viendo que el máximo es 1 por 10 a la 8, no, 1 con el exponente de 8, y el mínimo es menos 3,91 con el exponente 8. Teniendo el valor que le dimos a la carga de 1 e8, podemos ver que existe un 10% de variación en el máximo o en las zonas de, compresión, de, de tracción. Sin embargo, en las zonas comprimidas existe una tensión que puede ser cuatro veces superior. Esto puede ser concebido como un error. Respecto a la forma de la deformada, aquí realmente no se puede observar del todo bien. Sin embargo, podemos observar que existe una curvatura, la cual seguirá una parábola de segundo orden. Una vez llegado al punto de apoyo, esta seguirá una línea que idealmente sería una línea recta ya que la carga ha, ha transferido toda su fuerza en el nodo. Sin embargo, al tener dos dimensiones y no ser idealizadamente una única línea recta, existe una zona en la cual las tensiones se van distribuyendo y se van alineando para traspasarse al último nodo o a, lo, o a los nodos de apoyo. Esta zona suele afectar en lo que es el canto de toda la sección de la, de la pieza en, en dirección horizontal, también en la misma cantidad, de tal forma que si el canto es de una unidad, también existe un canto de una unidad en la parte anterior y posterior a la zona de apoyo, de tal forma que esas zonas tienen unas cargas o unas tensiones que deben ser analizadas, por lo cual es posible que obtengan deformaciones, aunque idealmente la deformada fuese una línea con una curva de segundo orden y posteriormente una línea recta continuando el ángulo que tuviese en el punto de apoyo. Analicemos ahora cómo sería la corrección de este análisis, ya que cargar un único punto podría resultarnos que hubiese sido algo que no debiésemos hacer y hubiésemos tenido que repartir la carga del apoyo en múltiples puntos. Para ello, creamos otra geometría con GMSH. Esta geometría la llamamos con el nombre de Viga, el cual podemos visualizar cómo se realizó. Podemos observar los distintos puntos de la geometría, los cuales fuimos creando. Posteriormente realizamos una serie de líneas para mallar, creando las superficies, y posteriormente creamos un mallado ahora sí ya transfinito. Podemos observar que hemos intentado aplicar las consideraciones de que en las zonas de carga, las cargas se reparten en un ángulo de 45 grados, ya que en estas zonas existen unos gradientes fuertes o, o fuerzas tangenciales, las cuales pueden ser de, un, de una cantidad en, en un ángulo de 45 grados. Sin embargo, en otras ocasiones, si existen ya otra serie de presiones fuertes de compresión o de tracción, es posible que estos ángulos de 45 grados se realineen en otros grados con una angulación distinta, como por ejemplo 30 grados, lo cual es otro plano de rotura típico en alguno de los elementos. Esta, este mallado también lo exportamos, lo cual lo realizamos en otra carpeta, la cual la denominamos VIGA, la cual tenía otra serie de resultados. Estos resultados eh, van a ser ahora analizados. Para ello, invocaremos al, al archivo de visualización de resultados. Podemos observar que en esta otra geometría eh, coaccionamos una cantidad de nudos mayor. Podemos observar cómo es el fichero de análisis que realizamos. Para ello, podemos ir a la, a la viga y visualizar el archivo de cálculo elástico. En este, la visualización es el material también igualmente de acero. Sin embargo, ahora en las coacciones, únicamente se coaccionaron el, el eje Z y, y X al nodo 1. Sin embargo, en toda la zona de apoyo, la coacción al eje 2 o vertical... Fue igualmente limitada. Igualmente la carga la pasamos en la zona nodal a la zona de carga. Podemos ver que en este resultado hemos coaccionado al eje Y a todos los nodos del apoyo. Esto ha generado que la zona de, del apoyo reciba una gran carga de compresión el principio de la carga. Sin embargo, la zona trasera o más alejada a la zona de carga... Esta tendría en, en su deformada un cierto despegue. Al no poderse producir este despegue por haber existido una, una coacción en, en el grado 2, en la dirección 2, esta genera una tracción, la cual podemos ver aquí en color rojo, pudiendo ser esta elevada. Anteriormente vimos que una carga cargada de este mismo tipo únicamente tenía una tensión máxima de compresión de 1E8. Sin embargo, ahora tenemos una tensión de, tra de tracción o de tensiones de tracción de 2.29E8, lo cual es superior a la que teníamos antes. Esto puede observarse también en ocasiones como una especie de fuerza de palanca, en la cual en los primeros nodos del apoyo se realizaría parte del apoyo, sin embargo, en la parte contraria se realizaría una palanca de tracción, al igual que podría existir en una abrebotellas de chapas, ya que en estas se hace fuerza en una zona y existen otras dos zonas, en las cuales se hace una fuerza de compresión y otra, forma de, y otra fuerza de tracción, pasando el momento de, de una zona a otra. Sin embargo, esto no, debe, no debiese pasar, ya que no debiesen existir tracciones Ya que en ocasiones es posible que esto no, no esté coartado De tal forma que no exista un tornillo que transmita la tracción Sin embargo, es posible que esté únicamente apoyado o colocado sobre la otra superficie De tal forma que al deformarse la estructura, ésta se despegase de la zona de contacto Podemos observar cómo es la forma de las deformadas Siendo en esta ocasión distinta Podemos observar que es levemente similar sin embargo, ahora la zona roja, la cual tiene un valor de 1 y 8 en ambos análisis, es levemente inferior. Igualmente, la zona morada ahora también obtiene una, zona, una forma que es levemente distinta. En un análisis eh, idealizado, en la solución anterior, tendríamos una fuerza en el nodo central que sería equivalente a la carga multiplicada por la longitud de la, de la viga al cuadrado dividido entre 4. Sin embargo, en este otro tipo de geometrías, este tipo de soluciones podría dar ser que, que fuese menor de tal forma que la resultante en el medio fuese QL cuadrado partido por 12 u otro tipo de valor similar como QL cuadrado partido por 8 sin embargo esto depende de cuál sea la coacción real que se ha transmitido en este empotramiento siendo la solución idealizada distinta que la solución en la cual se, se, se coaccionan los nodos ya que existe una leve redistribución de esfuerzos esta redistribución de esfuerzos adquiere unos valores entre el valor idealizado de QL cuadrado partido por 8 a otro valor, el cual puede ser QL cuadrado partido por 4. Observemos cómo esto puede ser corregido, ya que podemos añadir una pieza más real u otro objeto, el cual haga de intermediario y pase las tensiones de una manera más suave. Para ello. Podemos ir a la viga y hacer visualizar otra tercera viga que realizamos, la cual tiene un elemento llamado neopreno, el cual sirvió de apoyo. Para ello, invoquemos a esta nueva geometría, la cual denominamos viga con tensiones de solo compresión, ya que es posible también en CCX modelizar este tipo de elementos, los cuales no adquieren fuerzas de compresión. Podemos observar que hemos generado dos nuevas zonas, de las cuales son apoyos de neopreno. Estos apoyos los daremos distintos valores de elasticidad o módulo de Young, de tal forma que estos puedan ser considerados como rígidos o como flexibles, o más blandos. Podemos observar cómo creamos la geometría. Para ello, podemos invocar al script de generación del archivo, pudiendo observar cómo creamos igualmente los distintos nodos, los distintos elementos y los distintos grupos. Una vez exportada esta geometría, pudimos analizarla con el programa CCX, el cual nos obtuvo una serie de resultados, los, cual, los cuales pudimos visualizar, analizar y exportar en formato gráfico, los cuales podemos visualizar en esta figura. En esta figura, la, la imagen superior corresponde a la deformación en la cual el módulo de Young era menor, o 1e8. El valor fue de 1e10, siendo de 1e11 en, en la parte general de la estructura, y siendo de 1 E10, en la parte del apoyo. Podemos observar que en esta las tensiones en la parte central de la viga es superior. Este ofrecería una respuesta similar a la que sería la de la respuesta de la viga biapoyada. Sin embargo, podemos observar el, el, el análisis inferior, en el cual realizamos un empotramiento en el cual idealizamos la, la, el cálculo con un módulo de Young de 2E a la 16. Este, este cálculo con un, con, con un módulo de Young un millón de veces superior Hace que este tipo de análisis sea más parecido al empotramiento, de tal forma que podemos observar que en el centro el momento o las tensiones son inferiores. También podemos observar cómo existieron otros dos casos intermedios, en el cual los apoyos tienen un módulo de Young similar a la pieza base. Y otro en el cual el módulo de Young únicamente tenía 10 veces, un valor 10 veces superior. Podemos observar que si el módulo de Young fuese 10 veces superior, este ya sería suficiente para considerar que el apoyo es un empotramiento. Al igual casi prácticamente que si el módulo de Young fuese el, el valor similar. Sin embargo, como el, como el apoyo que creamos con las dos piezas son piezas reales y tienen dimensiones en el eje X, Y y Z, esto hace que sea levemente más flexible, ya que de lo contrario sería excesivamente rígido si no existiese, ya que es un, sería una rigidez infinita. Sin embargo, como esta tiene una rigidez que es superior porque la pieza tiene una dimensión la cual es menor, y además tiene un módulo de Young, el cual es superior, este hace que el empotramiento puede ser, pueda ser idealizado de esta forma de una, una manera bastante válida, sin ser excesivamente rígido. Igualmente, podríamos observar en esta serie de geometrías cómo es la deformada, ya que en estos la deformada debiera ser una línea horizontal en los laterales, siendo en la zona del empotramiento perfecto también horizontal y la salida del empotramiento eh, también horizontal, existiendo posteriormente un ángulo y una curvatura la cual tendría una... Un, una forma que podría ser asimilable a una, para, a una serie de parábolas de segundo orden Bueno, no, no, la parábola como tendríamos un momento en, en este empotramiento la, la deformada obtendría un orden superior De tal forma que esta deformada podría ser idealizada con otra serie de, de consideraciones Ya que es distinta la, la consideración de un momento a otro Igualmente habría que analizar por partes la estructura ya que es distinta la consideración en la parte inicial que después de la, del punto de aplicación de la carga. Podríamos observar también cómo son otro tipo de, de análisis y de resultados realizados hasta esta viva. Podríamos observar también cómo fue la invocación en este cálculo. Para ello, podemos hacer uso de la visualización del, del archivo de invocación del cálculo. Podemos observar que en esta vez, aparte del material acero, utilizamos otro tipo de material, el llamado Compression Only, el cual simularía el hormigón. Igualmente, podríamos, podemos observar que podemos dar un valor máximo al cual será la compresión máxima o admisible, el cual puede ser, eh, o se idealizó con dos valores, uno E8 y uno E7, observando que, la, que este tipo de elementos da distintos resultados en función de cuál sea la tensión máxima de compresión admisible, ya que este tipo de elementos al únicamente admitiría una carga de tracción de 1 e7, admitiendo una carga de compresión la cual podría tener cualquier valor. También podríamos hacer otro tipo de análisis plástico, el cual eh, observase o, o mantuviese un mismo valor tanto para la compresión máxima como para la tracción máxima. Podemos observar que en esta simulación, tanto las zonas de de carga como de apoyo, o sea tan, tan, tanto la zona de apoyo izquierdo como la zona de apoyo derecho fueron coaccionados a los grados de libertad 1 y 3, al igual que al, que al grado de libertad 2, el cual era el, la coacción vertical. Esta coacción también en horizontal hace que existan otra serie de tracciones o, do, o de fuerzas de, en dirección en el eje X que anteriormente no se contemplaban. Podemos ver también que en este archivo las, las zonas de carga es similar al anterior, cargándose eh, con una fuerza en los nodos. De tal forma que se distribuye la carga... Eh, como el programa lo, lo aconseja. Igualmente pudimos observar cómo fueron lo, las reacciones en los sets de carga y apoyo. Para ello podemos abrir los archivos de resultados y observar cómo son estos. Podemos observar que hay valores que son mayores, por ejemplo, en, en las zonas de cargas y de apoyos. Para ello podemos observar que la zona de carga tiene los elementos 31, el cual tiene una carga prácticamente despreciable, y una, una carga en el nodo 32, la cual es superior. Igualmente, aunque existen elementos que son de únicamente compresión, existen nodos en los cuales existe una leve fuerza de tracción, la cual es, es debido a que esta tracción es eh, de un valor eh, bastante reducido. Igualmente, podemos observar que las soluciones son simétricas, obteniendo valores que son iguales en el apoyo 1 y en el apoyo 2, tanto en la zona interior como en la zona exterior. Esta zona con el valor alto es la zona interior. Estos resultados se visualizaron, de tal forma que se obtuvieron las distintas fuerzas de resultados. Podemos visualizarlas en estos gráficos, de tal forma que podemos observar cómo son más regulares las fuerzas con, con un tipo de elementos con una rigidez 10 veces superior a la pieza normal. También podemos observar cómo es la visualización de, lo, de las distintas cargas, ya que estas, para tener una integración correcta, Deben tener unos valores de fuerza mayor en los nodos centrales que en los nodos laterales Siendo esta en ocasiones de un valor que se puede interpretar como el doble Sin embargo, es cuatro veces superior a la, al, en la parte central del elemento Sin embargo, esta zona que es un cuarto menor es compartida De tal forma que la fuerza de presión total es repartida en seis partes una, una, un, un peso unitario recibiría cada uno de los valores laterales Y un valor de cuatro sextos la zona central De tal forma que el tipo de integración se obtuviese de forma correcta. Ya que de ser distintas las distintas distancias entre los distintos nodos, es posible que se debiese aplicar de, de manera distinta cada uno de los valores. Igualmente, podemos observar cómo fue el, los valores de las distintas fuerzas para el caso de, de, de, una, de un módulo de Young mayor, viendo que en este caso existe un valor que da una compresión superior en la zona 1, o en unas zonas que en otras, siendo en la zona intermedia un valor más regularizado, y como si el, el valor del módulo de Young o el elemento fuese más rígido, todavía el valor de la carga máxima sería superior, siendo más aconsejable o más idealizable un valor de un módulo de Young levemente superior, inferior. Es decir, si apoyásemos acero en hormigón, este actuaría de tal forma que sería parecido apoyar el hormigón en un neopreno. Igualmente podríamos observar cómo fue la solución en la viga bien potrada, de tal forma que existieron una serie de tracciones en, en el último nodo, y existió una compresión la cual fue elevada en el nodo más cercano a la carga, haciendo una especie de, de palanca o, o de compresión. Podemos observar en más detalle cómo son estas cargas. Podemos observar cómo se observan las fuerzas de tracción o de tensión de, de tracción de 1 y 8 en color rojo, las cuales se originan debido a la deformación del objeto que situamos. Por ello podemos observar cómo es las, las distintas de, para los distintos valores. Si el módulo de Young era más similar, podemos observar que sus valores son más, más regulares con unos valores menos intensos, es decir, zonas menos moradas y zonas menos rojas. Igualmente, en todos los análisis podemos observar que existe una zona de tracciones, la cual no debiera existir. Sin embargo, existe, ya que esta, esta zona de tracciones corresponde a unas tensiones 10 veces inferiores a las tensiones en, a las tensiones máximas en la otra en la, en, de tipo de compresión. Igualmente, podemos observar que si el módulo de Young fuese más reducido, podrían ser todas las tensiones de compresión, sin existir tracciones prácticamente en la zona del apoyo. Sin embargo, en la zona central del resto de la viga sí que podrían existir tracciones, ya que es un tipo de material distinto. El material de únicamente compresión únicamente se generó para la zona del apoyo. Podemos observar también cómo, se, cómo hubiesen sido las tensiones de Mises bajo de bon Mises bajo esos criterios. podemos observar que, que levemente o prácticamente se puede observar que existe un ángulo de la zona de, de carga, la cual sirve un ángulo de 45 grados. siendo el nodo del borde el mayor cargado, de tal forma que esto puede observarse de una manera brusca. Con unos valores que sobrepasan al, a los valores medios de la pieza. También realizamos más análisis a esta viga de, de tres puntos. Para ello, Cambiamos la consideración de cuál iba a ser el, el módulo de las tracciones admisibles, pasando de 1E8 en las reacciones a 1E7. Veamos cómo son ambos gráficos de resultados. Podemos observar que si permitimos una tracción menor, esta obtiene unos resultados que son para los valores de carga levemente inferiores, teniendo un valor de 2E6 en la parte posterior. Siendo en este otro ejemplo limitado a 1 e6 Es decir, si el elemento rompe por tracción Las cargas pasadas son un poco más levias. O es posible que, ne, que no exista la, tanta carga de momento Y las fuerzas sean un poco inferiores Esto es mejor así ya que en caso de, de ratura Las tensiones que se, que se alcanzarían serían las tensiones con una tensión menor visualicemos cómo son las tensiones en lugar de las fuerzas de reacción, ya que estos eran esfuerzos de reacción. Podemos ver que para las tensiones sería también un poco superiores las tensiones de compresión, para el caso en el que la tracción admisible es menor, pudiendo ser con una tracción admisible un poco superior, un poco menor la tensión de compresión del resultado, siendo la carga mejor repartida a lo largo de todo el elemento. Por lo cual, es necesario que los apoyos, aunque sean de hormigón, aguanten cargas de tracción. Esto se consigue eh, embebiendo eh, armaduras de acero dentro del hormigón, haciendo el hormigón reforzado, lo cual hace que la estructura eh, resulte en un material o en un elemento que es fácilmente deformable o relativamente más blando, repartiendo de una manera más uniforme las cargas. Podríamos observar y analizar cómo son los distintos resultados para este elemento, abriendo cada uno de los archivos de resultado que generamos previamente. Para ello, podemos invocar al fichero de, de resultados FRD, con el programa CGX. Para ello, invoquemos a CGX con nuestros ficheros de resultados. Podemos ejecutar un, una modificación de la visualización para hacerla más adecuada a nuestro, a nuestro uso. Podemos visualizar cómo fue la resultante y podemos modificar y cambiar los distintos datasets de tal forma que podemos observar cómo son las tensiones únicamente en el eje X, viendo que en la parte central sería una parte prácticamente constante. Sin embargo, en la zona de la carga, aunque la, aunque la viga tendría que tener unos valores similares o de valores opuestos, esto no es así. Podemos cambiar las escalas, a ver cómo se visualiza. Viendo que ahora la respuesta es más similar a lo que visualizábamos antes. Podemos observar cómo es el apoyo. Viendo que ahora las tensiones están bastante bien repartidas. Aunque en el apoyo las tensiones que más fuerza ofrecerían serían las tensiones verticales, siendo únicamente en la dirección Y de este tipo. Lo cual lo podríamos visualizar también con una escala más regular viendo cómo las fuerzas verticales se distribuirían a lo largo de la, de la viga. Generalmente, la, la mayor parte de la visualización de las tensiones puede realizarse con las tensiones de Mises, aunque también pueden utilizarse otras como las presiones en las direcciones principales, aunque estas igual son en la dirección 1, 2 y 3, que no son un análisis de la descomposición correcta de las tensiones principales. Sin embargo, esperemos que, eso sean, que sean así viendo que la mayor tensión se obtiene en la zona central. Igualmente podríamos observar otros datasets, como por ejemplo el error. Observando que las zonas de mayor error son las que tienen unos valores inferiores de valores de tensión, siendo estos un error que no, debe, no, no necesita ser tenido en cuenta. Igualmente podríamos visualizar cómo sería el error relativo a los valores de tensión, los, cual, los cuales darían unas zonas que sí que debiesen ser tenidas en cuenta para la, los análisis de las tensiones, como por ejemplo estas zonas cercanas a los apoyos, los cuales pueden tener un error menor si son mallados con un mallado más reducido. Haciendo generalmente un mallado más reducido más fino en las zonas de los apoyos, estos errores se disminuyen. Sin embargo, si únicamente hubiésemos cargado un nodo, podríamos observar que estos errores se, se propagan a lo largo de los elementos adyacentes, de tal forma que generalmente podemos asumir que la respuesta es válida a partir de los cuatro elementos. Sin embargo, para reducir estos errores es también posible utilizar otras consideraciones, como por ejemplo en la carga, cargar como marna el manual de CCX, o, o utilizando la tarjeta de LOAD en lugar de la carga puntual o carga concentrada, CLOA, lo cual carga únicamente una serie de nodos. De esta forma, al utilizar la carga de distribuida, la carga es menor, Pudiendo utilizar valores para los, las áreas de distribución de las cargas, los cuales pueden tener unos valores similares a los reales, como por ejemplo podrían ser 10 centímetros, lo cual podría corresponder con la, con la carga de un pie humano, o por ejemplo la carga de una rueda, la cual podría ser de una distancia de unos 20 centímetros para una carga de una rueda de un camión, la cual podría también pasarse a través de distintas presiones, como por ejemplo la presión máxima admisible, la cual en ocasiones puede ser de en torno a, a, a la carga de presión de las ruedas, que puede ser en tontro, no, a unos 8K PSI o a unos 6 bares. También podríamos observar o intentar analizar más tipos de valores, al igual que podríamos observar toda la geometría y visualizar su animación, de tal forma que pudiésemos ver cómo ésta se genera. Como el vídeo lo estoy grabando a 6 frames, es posible que no se visualice correctamente la visualización, sin embargo, eh, es posible también visualizarla. También es posible observar otro dataset, como por ejemplo el 23, o carga más negativa. De esta forma podríamos ir visualizando y observando cómo son cada una de las áreas, ya que en ocasiones la visualización de los resultados es a través de las isolíneas de cada uno de los valores. De tal forma que al ver cómo se deforma la estructura, se pueden observar cómo van creciendo y decreciendo cada uno de los valores, pudiendo observar cómo son las isolíneas a lo largo de toda la estructura. De lo contrario, eh, estos valores multiplicadores no se, no se utilizan, de tal forma que las isolíneas pueden ser más difícilmente interpretables. De todas formas, la visualización en estos tipos de programas se puede realizar con una serie de colores, la cual a mí, a mí me suele gustar más que tenga un único color rojo, un único color naranja y un único color amarillo, los cuales son fácilmente distinguibles, igualmente en las zonas moradas, siendo generalmente los colores verdes de las zonas tranquilas o intermedias valores que pueden ser eh, aceptados como válidos o en los cuales no hay que buscar una interpretación mayor. Sin embargo, de esta forma, los contornos de las isolíneas de los valores amarillos, naranjas y rojos son fácilmente identificables. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan visto cómo se realizan los análisis. Igualmente, se pueden observar cómo se generaron los distintos archivos de interpretación de resultados, o archivos BATS. Para ello, se llamaron a los archivos cgx.geo los cuales tienen una interpretación en los cuales se configura la visualización de CGX en su parte inicial, lo cual debe hacerse así o de lo contrario no se cambian las dimensiones de la pantalla. Posteriormente puede llamarse a cualquier archivo, sin embargo, si se llaman a múltiples archivos las deformadas es, no es posible visualizarlas, ya que el visualizar múltiples cargas de nodos no da visualizaciones de los desplazamientos. Los desplazamientos se pueden activar mediante la orden ViewDisp, cual, lo cual genera que... Generalmente, haya que asumir un escalamiento de los desplazamientos, lo cual se puede invocar con la orden Scale. Para deformaciones excesivas o grandes deformaciones o plastificaciones, este Scale puede no ser necesario. Igualmente, se puede configurar el número de steps o de colores que se visualizan en la imagen, o, el número de... o el... los valores máximos de las tensiones y de las compresiones. Igualmente, se puede incluir una línea con el comentario, ya que generalmente CGX ofrece una línea con el nombre del archivo abierto. Estos archivos batch pueden ser llamados o invocados con otros programas, como por ejemplo con, con script de, de shell de, de Linux o otros scripts creados con Python, lo cual nos puede ofrecer la posibilidad de analizar distintos resultados o la modificación de distintos parámetros para observar cómo serían los distintos resultados, pudiendo observar que distintas configuraciones pueden obtener unos resultados mejores. Igualmente, podrían hacerse otras, otras consideraciones, como por ejemplo las distintas formas de generar los distintos set de nodos de las zonas de cargas y de apoyos. Igualmente, podrían crearse otros set de nodos creando nodos específicos y, y particiones o separaciones entre los distintos nodos, como por ejemplo en la parte central de la estructura, ya que en ocasiones no son las soluciones nodales lo que nosotros queremos, sino que es la, la solución en toda una sección, ya que en ocasiones algunos tipos de normativas exigen o, o permiten los análisis a nivel de sección, en lugar de a nivel... Eh, puntual o nodal de este otro tipo de programas estos resultados a nivel sección o mediante la integración de una serie de elementos suelen obtener una serie de resultados los cuales son más fácilmente observables y con unos resultados más regulares de tal forma que pueden aplicarse unos conceptos energéticos que pueden ser más fácilmente extrapolab extrapolables a otros resultados o a otro tipo de análisis, de tal forma que es más sencillo la compartición de resultados siendo los resultados eh, de tipo puntual o, o de tipo numérico eh, más, más, eh, más leve. De tal forma que, por, por ejemplo, si quisiéramos considerar este elemento, este pudiéramos dividirlo en otra serie de subelementos. De tal forma que podríamos analizar su contorno, el cual nos diese el resultado. Esto podría ser analizado también en CGX a través de la, del empleo de la carta o tarjeta submodel, el cual nos permitiría eh, a una serie de nodos eh, ob eh, obtenerle o imponerle una serie de resultados. Obtenidos de otro set de, de nodos de, de otro archivo de resultados, de tal forma que se interpolase de una manera más fina en los resultados en la zona interior. Igualmente, sería posible la, la, la, la imposición de unas determinadas condiciones de, de contorno a una serie de nodos a partir de unos resultados obtenidos de unas de deformaciones de unas piezas globales de un tamaño superior, de tal forma que pudiesen observarse cómo son las tensiones a nivel local, aunque a nivel global las deformaciones pudiesen ser independientes de tal forma que pudiesen observarse las tensiones más cercanas a lo que serían en la realidad, o con unas discrepancias de tensiones bastante reducidas, ya que en ocasiones serían de un valor inferior al 10%. Aunque generalmente en este tipo de programas y de análisis suele ser recomendable asumir que va a existir un error cercano al 4%, ya que elimina muchos quebraderos de cabeza y, y posibilita la no, la no existencia de multitud de elementos. Sin embargo, según el tipo de análisis que vayan a realizar o el, o el tipo de refinamiento que vayan a utilizar con sus materiales, pueden utilizar el tipo de análisis con la, con la cantidad de elementos que ustedes puedan permitirse. Igualmente, puede llamarse a este tipo de análisis a través de granjas de ordenadores o clústeres de ordenadores, los cuales obtienen unos resultados para unas cantidades de, de elementos mucho, muy, mucho mayores. Ya que, por ejemplo, en mi ordenador yo me vería limitado a utilizar unos 200.000 nodos. Aunque esto, este análisis, por ejemplo, tiene una, una cantidad de nodos bastante inferior. Igualmente, en este tipo de análisis hemos podido observar cómo se pueden utilizar distintos tipos de mallados, pudiendo ser dispersos o irregulares, transfinitos o mallas regulares, e incluso podemos asumir que sea más recomendable la utilización de elementos triangulares o, o de mallas con otras orientaciones distintas a la geometría general de la pieza, de tal forma que la distribución de las cargas en estos nodos pueda llevar unos ángulos distintos de... O con, unas, o con unas orientaciones más parecidas a las, a las presiones principales o tensiones principales ya que de lo contrario es posible que queramos tener una malla excesivamente rectangular y no estemos obedeciendo a que, los tipos de, a, los, a que realmente los elementos estén de una manera perpendicular a las tensiones principales Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este tipo de visualizaciones ya que no he ido creando y realizando cada uno de los pasos sino que únicamente he expuesto los resultados y los archivos de entrada. Adiós, pasen buen día.